Rodeada de cántaros de barro, Manuela Sain reina en la penumbra del portal de su casa. Más allá, se abre entre cerros del color de la muerte la bahía de Paita. Al caer la noche, Manuela se divierte arrojando desperdicios a los perros vagabundos que ella ha bautizado con los nombres de los generales que fueron desleales a Bolívar. Mientras Santander, Páez, Córdoba, la Mar y Santa Cruz disputan los huesos ella enciende su cara de luna, cubre con el abanico su boca sin dientes y se echa a reír y ríe con todo el cuerpo y los muchos encajes volanderos. Cruzó las calles de Lima, la soledad de Bogotá la oscuridad de Guayaquil, y desde entonces es de día, y desde entonces es de día, Manuela, corazón de harina y arena, Manuela Sáenz, ahí va Manuela Sáenz, contrabandista y guerrillera, sobre la dura cordillera, Huracán entero en la memoria de la América Morena. Ahí va, ahí va, va. Manuela, Sáenz, Manuela Sáenz, contrabandista y guerrillera, contrabandista y guerrillera sobre la, la dura cordillera, cordillera. Huracán entero en la memoria de la América Morena. de pueblos del mundo la tierra sur es camino la garganta se vuelve a cero, Bolívar seguro en el rumbo, Bolívar seguro en el rumbo Manuela, corazón de harina y arena Manuela Sainz. Ahí va Ahí va Sainz, contrabandista y guerrillera, sobre la dura cordicera, huracán entero en la memoria de la América Morena. Ahí va, ahí va, Manuela el asainz. Contrabandista y guerrillera, sobre la cordillera cordicera cada entero en la memoria de la morena Esto Dios dice, Hoy golpea por las casas El lenguaje bien sincero Compañera de alma clara Compañera de alma clara Manuela, corazón de harina y arena Manuela Sánchez. Manuela, Sanz. Manuela Sanz. Huracán entero en la memoria De la América Morena Manuela Sáenz Contrabandista y guerrillera Sobre la, la dura cordillera Huracán entero en la memoria Selva y el grande mar, ahí, ahí se fue Manuela, la embarcadura Manuela. de Colán. Ahí es cuatro, entre la selva y el grande mar, ahí, ahí se fue Manuela, la embarcadura de Colán. Manuela,